Mi nombre es Marlene Goncalves, profesora del Departamento de Computación y Tecnología de la Información. Pertenezco al grupo de base de datos y actualmente soy la coordinadora de Ingeniería de Computación y de los posgrados en Computación. Quiero agradecer al USB por el premio a la labor docente y también aprovecho de agradecer a todos los egresados que han hecho donaciones a las distintas entes de la Universidad Simón Bolívar. Eh, son momentos difíciles para nosotros, por lo que todo esto eh, es incentivo para nosotros para poder continuar en nuestra labor docente. Muchas gracias. Mi nombre es Alexander Bueno, soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Llevo 26 años de docencia en la universidad en el área de máquinas eléctricas y electrónica de potencia. Este video tiene la finalidad de agradecer a todos los egresados a nivel internacional que han contribuido con su grano de arena al proyecto de alum USB, sobre todo el premio a la labor docente que nos ha permitido concretar varios proyectos, entre los cuales la parte de robótica es muy importante para la formación de los estudiantes de ingeniería eléctrica y tecnología eléctrica, me ha permitido consolidar varios proyectos a nivel personal. Gracias por su donación. Hola, mi nombre es María Fátima Piño, soy profesora del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, en mi desempeño como docente, dicto clases para las carreras de Licenciatura en Comercio Internacional, TSE en Administración Aduanera, TSE en Organización Empresarial y TSE en Comercio Exterior. Con este video quiero agradecer a LUM por haberme otorgado el premio a la, de, a la labor docente y quería también aprovechar para hacerles un llamado a todos los egresados agradecerles por su contribución y la labor tan hermosa que están haciendo en pro de la Universidad Simón Bolívar y con ello quiero invitarlos a seguir dando ese grano de arena, aportando por la institución porque siempre van a llevar el nombre de la Universidad Simón Bolívar en alto. Gracias a ustedes y gracias a LUM USB por su gran aporte para con la universidad. Hola, soy la profesora Eda Rodríguez, adscrita en el Departamento de Ciencia de los Materiales y con más de 20 años de servicio. He editado cursos de las carreras eh, de Ingeniería de Materiales, Ingeniería Mecánica y de Producción, en el área de los materiales como también de los Nuestro Actualmente me desempeño como jefe del Laboratorio E de esta universidad. El pasado año fui acreedora del Premio de la Labor Docente. Reconocimiento que me sirvió de estímulo y motivación para seguir ejecutando mis actividades en docencia, investigación y extensión. Es por ello que doy gracias a U.S.B. por este premio que tanto a mí como a muchos profesores nos ha servido de aprendizaje. Espero que sigan con este tipo de iniciativas, apoyando así a otros profesores como también a otras dependencias de esta universidad que tanto así lo necesitan. Gracias, Buenos días, amigo. ayudando en la clase en la universidad y estuvimos hablando el ambiente que es parte de esta universidad que son los laboratorios y darles unas gracias por el apoyo recibido a través del programa de ayuda del UMUSB un poco un incentivo que han escuchado cómo está la universidad deteriorada pero bueno la universidad se forma más que de la instalación del personal que está aquí y el apoyo que ustedes están dando ha ayudado a preservar ese capital humano que al final causa que le ha el apoyo recibido y este en bueno, incentivar los que mantengan esa conexión con la universidad que a la larga es lo que nos va a dar frutos en el tiempo. Estimados especialistas mi nombre es Ingrid Salomón, doy clases en el departamento de diseño, arquitectura y arte y plástica en la cadena de geometría descriptiva y dibujo. De Atiendo estudiantes de urbanismo, de arquitectura, pero también del área de tecnología. Tengo 26 años trabajando aquí en la universidad y aquí estaré hasta que llegue esa generación de relevo que pueda dar continuidad a lo que uno ha realizado por tanto tiempo. Este premio tiene que leerse como una, más allá de un beneficio que nos están dando a nosotros, como un aporte a todos los estudiantes a los cuales nosotros podemos dedicar nuestro tiempo, que de otra manera no lo lograríamos. De verdad, mi mayor y sincero agradecimiento por todo el esfuerzo que están haciendo. Por favor, continúen con él.